Buenas noches. Gracias a todos y a todos por estar aquí y acompañarme. Eh, nada, quiero dedicarle esta presentación a Camila y Barola Rodríguez y a Santi y Barola Rodríguez que me ayudaron a inspirarme para esta presentación. Yo soy poeta en donde siempre trato de traer su voz y la primera voz que me viene ahora es la de Alberto Cortés, que es un poeta argentino que dice qué suerte he tenido de nacer para tener acceso a la fortuna de ser río en lugar de ser laguna de esa lluvia, en lugar de ver el chofer. Eh, en el 2005, tuve la oportunidad de empezar una relación con un amigo, y yo era muy de, de ponerme muchos límites, era mucho de decir, yo Nunca hice esto, entonces ahora no puedo hacer esto. Entonces él, Fabio, me dijo un día, vos son más que tu biografía. Y eso realmente hoy para mí tiene, tiene mucho sentido y voy a tratar de contarles cortito cuál es sentido para mí eh, muchas veces no le damos importancia a, a las emociones eh, yo soy trabajo con las palabras entonces me gusta desarmar yo siempre digo que las palabras son como un alfajor de maicena quien comió alguna vez un alfajor de maicena sabe que inmediatamente cuando metes un alfajor se deshace en la boca y yo trato de hacer eso con la palabra y me gusta mucho la palabra nosotros y alguien un fueguito que anda por aquí, me enseñó a usar el guión para separar las palabras. Y cuando separamos las palabras, nosotros nos quedan nos y otros. En el sentido entendemos por qué el otro adquiere sentido en nuestra vida. La experiencia es a través, es solamente a través del otro que nosotros descubrimos el mundo. Es con el otro que vamos siempre llevando ese, ese oficio tan lindo que tenemos como es nuestro oficio de vivir. Y cuando hay otros en la vida, y permítanme contarles un poco de mi experiencia, los otros que habitan mi vida me han siempre mostrado cosas, mostrado la vida, mostrado el, eh, la energía que surge. Eh, y yo estoy infinitamente agradecido porque creo que más allá de las ideas que podamos tener, más allá de, de lo que podamos pensar o de, de lo que podamos de lo que nos identifique me encantó y agradezco a Luis que haya puesto el cuerpo en esta conversación que estamos teniendo eh, me parece mágico porque es desde el cuerpo desde la mirada desde desde, la, desde las manos desde el abrazo desde el calor del otro que realmente vamos, vamos construyendo. Y sí, sí llevamos todo, todo esto que les estoy contando a la biografía del país, ya que hablamos de biografía. En realidad a mí no me gusta mucho usar la palabra biografía, porque me recuerda al nombre de un medicamento y yo con los medicamentos tengo una enemistad ancestral entonces yo prefiero llamarlos llamarles historias historias cuentos yo todos los días cuando me levanto me dedico a escribir cuentos que son nadados por muchas voces, y esas voces son lo que todos los días trato de reflejar. Y como buen poeta, así como comencé con una frase, quiero terminar con otra que resume un poco mi búsqueda anda el momento, la frase dice y la voy a decir despacito, le, le indico el esbejimo de intentar ser uno mismo, ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza. Muchas gracias.